A hablar, eh, lamentablemente, el accidente Ay, que sí. hubo ayer eh, en el avión, en un vuelo cháter de Lidosa, eh, con, con una familia completa, muy lamentable. Eh, las imágenes las tenemos ahí, señor director, de lo que ocurrió en el día de ayer, que ha consternado ¿no? eh, eh, a, todo, a todo lo que es el mundo eh, artístico, pero también a las personas. Ahí estamos viendo el avión. Eh, como estaba sobrevolando por la capital, salió del aeropuerto de Ligüero, pero lo que no se entiende, lo que no se entiende es porque el, el, el piloto intentó devolverse y volvió y siguió hacia las Américas. miren la ruta aquí. Póngamela aquí, señor director, porque usted sabe, ¿verdad? Miren la ruta. Él sale de aquí, de, de donde dice la Isabela Airport Aerodón, ese es el, el, el aeropuerto de Ligüero. Sale, ¿verdad?, con rumbo a, a, a Miami entonces cuando llega aquí a este punto ya casi tomando lo que es eh, el océano no, es el mar el mar Caribe sí, que va a coger, no, es el, el, el, el, el no, es el Atlántico, que coge aquí este punto aparentemente aquí va sobrevolando a una altura entre 400, 300 a 800 eh, eh, metros eh, pie, perdón entre 300 y 800 pies de altura. Entonces vemos aquí, cuando llega ya al borde, ¿verdad?, que va a tomar eh, la ruta ya internacional hacia Miami, gira y hace un círculo. Aparentemente el piloto es lo que hay que esperar, ¿no?, los investigadores, estos son análisis que estamos haciendo nosotros a priori. Intenta devolverse, si hace un círculo, ¿ustedes ven?, este círculo, y en vez de volver al iguero, que estaba más cerca y más seguro, aparentemente, y esto es, entro en el campo de la especulación, el avión presentó alguna falla técnica, que es lo que se dice, alguna falla técnica, y él, yo eh, estoy especulando, a lo mejor él, él dijo, bueno, parece que la falla era leve, y cuando intentó devolverse, eh, vio que, que el avión le respondió, y volvió y salió. Yo digo que cuando él iba en la ruta, volvió y le falló el avión, entonces ahí intenta aterrizar en el aeropuerto internacional Las Américas, y ahí es que se extraña el avión, falleciendo todos los tripulantes. Una familia completa, eh, aparte de, de la sobrecarga, una de historias, ahí estamos viendo eh, la pareja de esposos, eh, que fue es el murieron. productor musical y sí, la esposa. Sí, sí, eh, lamentablemente. Tenían un niño de cuatro años que también falleció. Sí, Flow Flo Mobi Flo eh. el, el nombre artístico de él, pero su nombre es José Ángel Hernández, 36 años, señores, oigan esto, 36 años. Y su esposa, eh, Debbie Von Murray eh, Jiménez García. Eh, ambos eh, son. Eh, puertorriqueños, nacido y creado en Puerto Rico y estaban aquí de vacaciones con toda su, su, su familia. Eh, lamentable. También eh, está ahí el, el piloto que es venezolano, señor director. Tenemos las imágenes. Luis Alberto El Juri Tancredo es el piloto, el que tiene el suerte, la camisa color zapote, y, y el copiloto que es dominicano, eh, Víctor Emilio Herrera. Ambos también. Eh, fallecieron. Eh, eh, eh, Víctor Emilio tenía 32 años de edad y el piloto 47 años eh, de edad. Pero también eh, eh, falleció eh, la joven Verónica Estrella, quien es sobrina del senador y presidente de la Cámara de Senado, Eduardo, Eduardo Estrella, Estrella. Eh, con 26 años de edad. De su primer así. vuelo como azafata. Sí, pero oigan esto, ella renunció al trabajo que tenía porque su sueño era ser azafata. Y mayormente eh, eh, empieza en vuelos privados, tú uh -huh. para tomar experiencia y el currículo para ya luego pertenecer a, a, a otras líneas aéreas. Y, y qué lamentable, esto es una historia que parte la alma, así como tú lo dices, eh, Videlki, y nos lleva a la reflexión de qué tan, sen, tan simples nuestras vidas, en cualquier momento podemos irnos, por eso que hay que vivir, eh, acorde con los mandamientos de papá Dios, hacer el bien, dejar un legado. Porque aquí estamos de, de, aquí estamos de vacaciones, yo digo. Somos pasajeros. Y a veces nos sorprendemos cuando fallece, cuando muere otra persona. Pero no, señores, la muerte es parte de la vida. Dicen que somos una luz que se apaga con facilidad. La, Oye, la, usted... la, la muerte... La muerte es parte de la vida. Exactamente. Y la gente a veces... Aunque es una cruel realidad, pero es parte. de no, Todos, es... lo único que todos los seres humanos tenemos seguro es la muerte. Sí, pero realmente es algo que tenemos que, que disfrutar, yo digo, como disfrutamos la vida. Porque llegamos a un límite, a un límite. Entonces tenemos que estar claros. Por eso hay es que estar en paz con Dios, eh, pedirle a Papa Dios, porque en realidad lo que queremos es durar una larga vida para poder disfrutar eh, eh, eh, el sacrificio, el trabajo, la familia. Y estar eh, la familia. Sí, Eso la es un tema muy importante. Tú sabes T que ahora, en estas navidades, yo quiero exhortarle a todos aquellos que nos ven. A, en, el, en la cena navideña suelten los celulares. Compartan un poquito más en familia. Porque así como le pasó a esas personas que murieron de una manera precipitada, de golpe, como se dice en el argot popular, y sorprendió a sus familiares. Asimismo nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque como dice el refán, para morir solo hay que estar vivos. Vamos todos a valorar a nuestra familia, a estar más en paz en estos tiempos navideños con ellos y a compartir un poquito más. El celular se queda y usted tiene tiempo para estar con él. Aproveche el tiempo que usted tiene con sus familiares porque usted no sabe en el momento en que ellos puedan irse. Y en las próximas navidades usted extrañarlo y decir, concha, le falta un lugar en la mesa, me hace falta mi abuelo, me hace falta mi tío, me hace falta mi hermano, mi papá, mi mamá. Mi, mi esposa o esposo, si se muere, eh, si es el caso de que sea esa la persona que pierda la vida. Así, así que vamos a tomar la reflexión. Así es. Entonces, tenemos que estar claros de los, de, de, de la línea delgada que es la vida y la muerte. Que en cualquier momento vamos a, a desaparecer físicamente. Lo que hay que dejar un legado y que la gente nos recuerde más por las cosas buenas que por las cosas eh, negativas. Y mira, y ya eh, concluyendo con este accidente, eh, por una parte. Eh, sí, porque más adelante. Eh, eh, hay algo el presidente que hay que de esta empresa, que es el ex candidato eh, presidencial por el PLD, eh, Gonzalo Castillo, es, eh, ministro de Obras Públicas del gobierno del PLD, la Junta de Aviación Civil, Yad, le está exigiendo, le está exigiendo una exhaustiva investigación sobre lo que ocurrió. Hay muchas especulaciones al tema de que eh, la aeronave eh, tenía de perfecto, que no, esa aeronave apenas eh, la dejaban descansar solamente cuando pisaba tierra, que era esa, exacta, eh, constantemente los vuelos eh, eh, internacionales, con famoso, en, en, en, ese avión lo han usado casi todos los artistas famosos, principalmente de del Benito. género urbano, uh -huh. y mira que este muchacho, Adon DJ Adoni, el DJ famoso, eh, lo usó cuando vino ahora a República Dominicana Él lo usó ayer mismo sí. Él fue la persona que lo utilizó antes de los que se accidentaron Mira Roberto, hay algo que hay que mencionar Y es que la Asociación de Pilotos Pidió al IAD, IIDA, que es la, el Instituto Dominicano de Aviación Civil Investigar la bitácora de vuelos de Lidosa por supuestas faltas que es lo que tú estabas mencionando. Sí, sí, sí. Hace un momento. Hay, hay, que, hay que esperar, porque entonces, estoy viendo una investigación tres, muy exhaustiva. Está el, el tema de las cajas negras. También. Que no pero es negra mira, nada, ¿eh? El tres un término. <ríe> sí, sí, porque la gente cree sí, que no las cajas negra, son, negra. Caja, la caja son de color eh, orange. Ajá. Eh, uh, uh -huh, sí. Naranja. Sí, entonces eh, eh, que la gente cree que una caja negra. <ríe> no, no es negra. <ríe> mira,